Hola, ¿qué tal? Eh, acabo de ver un vídeo donde se habla de que el crecimiento personal es una estafa y bueno, eh, desde ahí ¿no? pues, eh, pues, me ha hecho reaccionar, ¿no? porque lo que observo muchas veces es que se suele hablar acerca de los demás, lo que unos hacen, lo que otros hacen, es decir, el crecimiento personal se enfoca más hacia lo de fuera y desde mi experiencia personal, el crecimiento personal parte de uno mismo, es un camino hacia adentro. Significa empezar a reconocer qué pasa contigo, qué te está ocurriendo, cómo estás reaccionando, cómo te estás sintiendo. Empezar a poner palabras en ti mismo porque si no eres capaz de verte primero no vas a poder eh, manejar cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Entonces cuando llegas a este punto donde empiezas a trabajar contigo, desde el individuo que eres, ahí es donde puedes empezar a, a aportar valor eh, Creo que los que se pelean aún con el crecimiento personal suele ocurrir que eh, no están dispuestos a mirarse a uno mismo. Ha sido un lujo mirarse a uno mismo desde hace 30 años hacia aquí. ¿no? Entonces justo se llama crecimiento personal, es algo personal contigo. No se llama crecimiento eh, mirando al otro o crecimiento por arte de magia. Se llama crecimiento personal, crecer contigo. Y es un camino donde en este caso bueno, pues, eh, es una experiencia privada contigo donde empiezas a descubrir sobre ti mismo, sobre empiezas a cambiar cosas de ti mismo y donde solo depende de ti. Y esa es un poco la experiencia que yo he tenido, ¿no? en mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. Antes mi experiencia era vivir bueno, pues siempre con el foco puesto fuera. ¿no? Es decir, la vida va corriendo, yo voy de un lado a otro, ni siquiera me paraba a pensar acerca de mí o qué me estaba pasando. ¿no? Simplemente es lo de fuera lo que hace que me sucedan las cosas. Sin embargo, la mirada cambia ahora totalmente. Ahora eh, tú eres el centro. De repente puedes mirar hacia adentro y reconocer qué quieres, qué no quieres y cambiarlo. Y eso hace que te sientas de otra manera diferente. Y puedas reconocer esas capacidades que tienes en ti, puedas ver qué hay en ti de valor. Y desde ahí, bueno, pues es un camino totalmente diferente. ¿no? Eh, yo creo que las personas que hablan de que el crecimiento personal es una estafa, es porque no se dan el permiso para mirar a sí mismos, para verse, eh, porque es duro, ¿no? O sea, ¿para qué quiero mirar? ¿no? Hay una película en Netflix que es súper buena, que me encanta, que es No mires arriba, ¿no? Pues están los que no quieren ver la realidad de las cosas y los que huyen de ella, ¿no? Y hay una cierta tendencia a esconder lo que uno no quiere. Y está bien porque dejarte de conectar con ello, pero si quieres crecer, tienes que empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Invertir esa, esa mirada, ¿no? Eh, por ejemplo, si... Tienes un problema con tu pareja, oye, ¿qué me está pasando a mí con este problema? No es empezar a justificar, en buscar el entendimiento, es reconocer lo que parte de ti, porque al final no es quién eres, es cómo eres, cómo estás funcionando, qué actitud estás teniendo eso, eres tú realmente. Eso es la persona quien se muestra, habla más de sí mismo por cómo es la actitud que tiene de lo que está diciendo las palabras, solo es un 7% de nuestra comunicación. ¿no? Entonces esta es la invitación que os hago Confiar en el crecimiento personal, pero sí entender de que es un trabajo, un camino que empieza por uno mismo.